compañeras he creado un nuevo blog para, para el curso no sé dónde he metido el otro y os voy a mandar las, lo que deberíais hacer antes del próximo día que os lo dejaré en el correo electrónico como os dije tenemos que aprender a insertar ciertas ciertas herramientas en el blog eh, todo ello se hace a través de una de unas herramientas que se llama gadgets y lo que tenéis que hacer viene resumido aquí, os lo voy a explicar. Bien, Para insertar un gadget os tenéis que ir a, dentro de la pantalla principal a diseño. Y en diseño os aparece todo esto que ya os expliqué el otro día. Tenemos que volver a ir a diseño y en diseño hay ciertas cosas que podemos cambiar. Esto que está aquí, veis que no tiene esta zona gris. Esta zona gris lo que hace es permitirme llevarlo de un lado a otro. Esta es la parte principal del blog, la cabecera y la barra de navegación, que no me deja cambiarlas y me deja escribir en ellas, para cambiar el título, por ejemplo. Pero hay otras que me deja añadir herramientas. Las herramientas que os decía la semana pasada. En estas herramientas vamos a intentar insertar, a ver que he cerrado el blog, lo que os pongo en la tarea. Tenemos que crear una herramienta en la que quede registrado el blog del seminario, el blog del equipo directivo y algunos blogs que os interesen o que os guste seguir, ¿vale? os acordáis del de María y de Asun bueno, pues lo podéis poner. Después con la misma cuestión de herramientas de gadget tenemos que, tenemos que coger un, y buscar un buscador, o sea un buscador, un contador de visitas que tenemos que cogerlo de internet y también vamos a aprender a insertar un vídeo de YouTube en vuestro, en vuestro blog, en la parte central del blog. Vale. Bueno, pues me pongo ahí. Lo primero es insertar una lista de blogs. Me voy aquí y le doy a añadir gadget. Cuando le doy a añadir gadget le puedo dar ahí en esa parte, en esta, en la de abajo, donde más. Lo más lógico es que lo pongamos a los lados. Recordad que esto es para hacer entradas y esto se me mantiene fijo durante Haga lo que haga en el centro Bien, tenemos diferentes gaches Lo más habituales son lo básico Estos de aquí, la verdad es que yo los he intentado buscar utilidad Y no las he encontrado Tenemos entradas destacadas de nuestro blog Por ejemplo, esa venía por defecto La podemos quitar y poner Tenemos que busque cosas dentro de nuestro blog Esta que es muy interesante, esta es muy útil Después os la explico con los contadores El perfil, vuestro perfil dentro de blogger que también suele venir por defecto. Archivos del blog. No lo he usado mucho. Me voy directamente a la imagen, por ejemplo, en algunos blogs como el de, como el de Loli, como el de Marina, los de Infantil son muy útiles porque ponen muchas imágenes. Estos aparecen en los laterales y no se borran nunca. Etiquetas. ¿Os acordáis que el otro día cuando hicimos la primera entrada os dije pones etiquetas? Pues esta eh, herramienta nos sirve para Tenerla en el lateral y cuántas, y encontrarlas, todas las entradas que hayamos etiquetado con, por ejemplo, matemáticas, y nos saldrían todas las entradas que hayamos puesto matemáticas como etiqueta. Bien, lo que vamos a hacer es una, podríamos hacer una lista de enlaces, pero hay otro que es lista de blogs. Le Vamos a dar a más. Y en más nos va a salir, puesto que podemos cambiar el título, mi lista de blog, actualizado más recientemente. Lo podemos ordenar como alfabéticamente por los blogs. Pero bueno, esto tampoco pasa nada si lo dejáis como está. Y lo que tenemos que hacer es agregar un blog a tu lista. Le damos ahí y nos pide una URL. Yo lo tengo aquí. Para no tardar en la tarea, cojo, selecciono, copio y me voy aquí, que lo tengo aquí botón derecho, pegar le doy a añadir y me añade aquí voy a añadir otra donde está, añadir agregar a la lista me pide otro, mismo procedimiento selecciono botón derecho, copiar voy a otra, me pasa lo mismo botón derecho, pegar y añadir tengo dos voy a por otro agregar a la lista y ahora como me he quedado sin ellos me voy y pongo la clase de los marcianitos que me gusta mucho y selecciono copio botón derecho a copiar que yo creo que lo hago con el con el teclado pero bueno lo voy a hacer así y venga la tercera valencia botón derecho a pegar bueno, no, no os pongo muchos más ejemplos porque tampoco quiero cansaros. Le doy a añadir y le doy a guardar. No se os olvide. Una vez que lo guardo, le doy a guardar a disposición y ver blog. Y mirad, aquí me aparece la lista. ¿Vale? Con el iconito. Si Loli actualiza la, el blog, me salen primero. Si actualiza Iñaki, José, David, Sara, el blog me subirá ahí a la lista bueno me voy a otro voy a crear otro otro gadget el que os decía del contador de visitas me voy otra vez a diseño diseño y este lo voy a poner en la derecha y este va a ser especial es el que os decía que es bastante útil me voy a ir aquí a html que es el lenguaje de programación de las páginas web y le voy a poner un título contador y ahora que me hace falta, no le puedo poner aquí nada, necesito un código HTML que me dan los expertos de programación que busco en internet. Pongo contador de visitas. Y el primero que me sale, por ejemplo, tenéis un montón de millones de páginas donde podéis elegir. Cojo el primero y me voy, elige tu diseño, copias el código y obtienes estadísticas. Vale, pues me voy a ver contadores de visitas. Cogéis el que más os guste. Me gusta este colorido. Usar este. Elijo el tamaño. No sé, depende de dónde lo pongáis. Pues si lo ponéis en la parte de abajo, pues uno grande. Pero si lo ponéis en un lateral, este mismo. Me dice iniciar en cero. Imaginad que no queréis que parezca que no lo ve nadie. Pues voy a poner 1500. Todos podrán ver mis estadísticas o solo yo podré. Si ponéis, solo yo podré, tendréis que poner una contraseña. 1, 2, 3, cuatro, 5 y 6 para todos. Y me pide la URL del log, que la tengo aquí. Pero no es muy deprisa, que no quiero que se alargue mucho el vídeo. Le doy a pegar, botón derecho pegar. Había copiado con botón derecho copiar. Y le doy a obtener mi código ahora. Ahora lo que sale es que tenéis un código y el código HTML que os decía antes es este. Lo selecciono sin soltar el botón izquierdo. Le doy al botón derecho copiar. Y con este código me voy al gadget que tenía por aquí. Que siempre me la, hola, ah no, pensaba que me la había cargado. Y le doy al botón derecho pegar. Con ese le doy a guardar, guardado, voy a ir cerrando cosas, que el problema de Blogger es que va abriendo ventanitas por todos lados y al final no sé ni lo que tengo. Le doy a guardar disposición y verlo. ojo ese sabor. Y aquí tenemos el contador de visitas. Lo que me queda, ya tengo mi lista de blog, el contador y me queda insertar un vídeo en la parte central vamos a hacerlo con nueva entrada en la nueva entrada pongo vídeo tutorial de blogger me voy aquí y aquí tenemos las dos opciones os acordáis que os decía que tenemos una parte de redactar que pongo en esta entrada Voy a insertar el trabajo de, el trabajo tutorial de Blogger. Por vosotros podéis poner, no sé si es con dos Gs, ahora que lo vea bueno, es igual. Podéis poner lo que queráis, recordad que podéis enriquecer el texto con negrita, con un link, todo lo que queráis, con diferentes colores, subrayado, en color verde, vale. Tenéis un montón de posibilidades, incluso cambiar el, esto está horrible, <risa> cambiar el tipo de letra que era aquí, más grande, más pequeña y la que queráis. Bueno, no puedo verlo amarillo. Bien, entonces, una vez que tenéis esto, tenemos que irnos a YouTube, por ejemplo, me meto, y como lo he dicho, verde blog de blogger, pues me meto en pues en nuestro canal y selecciono uno, blogger creo un blog lo podéis ver si acaso no os acordáis de algo una vez que estoy aquí dentro le doy a... bueno, lo voy a pausar, no, a sé que lo estoy subiendo le voy a dar a compartir veis aquí y compartir me da solo la, la URL que está aquí arriba pero yo no quiero esto, quiero insertarlo en el blog, pues fijaos que aquí pone insertar cuando le doy a insertar, me aparece solo esto. Vale, se ve muy poco, pero hay más debajo. ¿Veis? A ver si pasa más despacito. Selecciono con un movimiento de arriba a abajo. Selecciono y le doy a botón derecho a copiar. Y me voy al blog. Donde lo tenía. Y le doy a la zona de HTML. ¿vale? Recuerdo, redactar para escribir normalmente con las herramientas. Y la zona HTML me desaparecen las herramientas. Pero a cambio me deja insertar códigos. Le doy un intro para que se me ponga aquí el cursor. Y le doy al botón derecho, pegar. A partir de ahí, el código de embebido, se llama, del, del vídeo, se queda ahí. Me vuelvo aquí a redactar a ver qué ha hecho. Y fijaos, ya aparece ahí por defecto. Solo me queda darle a publicar. Y... Veis que aquí ya ha aparecido una nueva entrada Si queréis podíamos, eh, se me ha olvidado etiquetarla Editar Y poner etiqueta Vídeos Vale, por ejemplo Le doy a actualizar, ahí no le da la lista, bueno Le doy a actualizar y verlo Vale, tenemos aquí la siempre, siempre <coughs> Perdón siempre aparecen de las más modernas a las más antiguas según van según vamos haciéndolas, ¿vale? Si en algún momento os cansáis de ver aquí el el contador o queréis editarlo, se edita dándole a las llaves, pero tenéis que estar registrados, tenéis que estar logueados. Si le damos ahí, vamos a decir, me he cansado de esto, lo voy a quitar, lo quitáis. Aceptar, ¿vale? Y ahora le damos a actualizar que es con F5. Y veis que desaparece. ¿Vale? Podéis jugar con ellos. Hay un montón de gadgets que son curiosos. A ver, eh, le doy otra a diseño. Diseño y gadget. Ah, vamos, añadir gadget. Pues no sé, redes sociales, seguidores, por ejemplo. El del perfil lo añado. Venga, otro. Este es rápido. Eh, añado otro de etiquetas tengo muy pocas etiquetas estadísticas seguir por correo encuesta botón traductor lista esta lista esta puede estar bien seguidores de google más reconocimiento esta ya se ha añadido deben dar por ahí vale a ver si encuentro alguna seguidores, es lo que estaba buscando vale, le doy a guardar vamos a ver qué ha pasado le doy a guardar disposición para que se me queden ahí no por otra cosa y le doy a ver blog y aquí tenemos los datos personales y los seguidores en el caso que alguien le pulse a seguir aparecerá aquí su fotito y la cantidad de seguidores vale, pues esto es todo no quiero cansar, siento que haya sido tan largo muchas gracias